o 60 años hay que darle seguimiento cómo los chinos están manejando su caso en un país de 1400 millones de chinos 1400 millones de chinos hay nosotros somos apenas 11 y por cualquier cosita nos sentimos ahogados y estos chinos con una política social porque ellos son chinas comunistas que la gente dice el socialismo fracasó bueno, en China, con esta enfermedad, con la disciplina que tiene la gente, con el control que tiene la gente, y miren lo que dice ahí, China aprobaría en 40 días vacuna contra coran, coran, coro, corona, corona, coronavirus. Ya, ya en 40 días, eh, los científicos chinos, porque en verdad se lo confieso, que China... Eh, tiene tanta tecnología que en cosas de horas te pueden detectar cantidades de personas con el problema del virus. Y ahorita le voy a poner un video de cómo caen la gente en las calles. Y al ratito ya hay alguien, hay una ambulancia que está listo, presto para ser llevado esa persona. Miren los equipos de los científicos, de los profesionales. Científicos chinos aprobarán en 40 días vacuna antivirus coronavirus. Porque esos chinitos son un ejemplo en el Estado en su política. vuelvo y repito, qué ciudad de República Dominicana puede el Estado, el gobierno decirle 40 días sin salir de ese pueblo, en la ciudad donde se cree el origen del virus, lo pusieron en cuarentena. No pueden salir nadie de esa ciudad. Pero el gobierno le va a suplir aquellos que por no salir de la ciudad puedan poner en peligro la comida, el Estado le va a resolver. Eso es el, el socialismo. Es una, una cultura socialista. O sea que todavía tenemos un ejemplo en el mundo que el socialismo funciona y el socialismo puede ser una meta y un proyecto de política seria. Ahí no es Danilo que está haciendo Visita Sorpresa, ¿no? Ahí es el Estado resolviendo problemas humanos, que es diferente. Así es diferente. Así es totalmente diferente. Para que lo sepan. Señores, déjenme decirle a ustedes que el vacacional mi Bonilla puede cederle a ustedes en cualquier momento. Un pasadía, o sea que estamos abiertos a los pasadías que ustedes así lo deseen. ¿Cuál material? Ok, entonces, eh, déjeme para buscar un material de que me vayan poniendo eso ahí, a ver si lo podemos utilizar, el material de, del coronavirus de, de China, para que la gente vea que todavía es una esperanza. De que sí se puede, que sí se puede, sí se puede, sí se puede, el socialismo puede ser una meta todavía. Porque el ejemplo que están dando estos maravillosos chinos, eh, eh, estos experimentos, ese, mía, que me manden ese, ese, que pueden, que sí se puede y funciona, porque esos chinos están dando demostración. ...de que no es un invento... ...a ese pueblo de 11 millones de gente... ...la cantidad de aquí... ...40 días sin salir... ...claro... ...el gobierno... ...el Estado chino... ...el socialismo chino... ...le va a suplir de agua... ...de comida... ...a esos 11 millones... ...sin, sin visita sorpresa... ...de la hipócrita visita sorpresa... ...de Danilo Medina... ...que ha sido una campaña sistemática esa visita sorpresa, vengo yo denunciándola aquí, hace cuatro años señores, vamos a combatir la visita sorpresa movilícense, donde Danilo vaya, hagan, hagan huelga, hagan cosas, vamos a prohibir, prohibirle la visita sorpresa, pero nada no se tenga eso, mire el caso de Zapete Zapete le está poniendo en las manos a la oposición el tema para combatir a González en vez de hacer campaña electoral la oposición debería estar para tratar de sacar de circulación a, Gonzale, a Gonzalo Castillo. Y sacando a Gonzalo Castillo le está creando un problema al PLD. Pero no, la oposición no quiere tocar eso. ¡Ay, no, ay, no! Ahorita viene Danilo, nos saca expediente a nosotros. Y le voy a decir por qué es tan fácil sacar el expediente a la oposición, porque son tan sinvergüenza como el Estado. Y muchos de esos tigres que están ahí son tigres con expediente. Y por eso no se atreven no hay calidad moral para hacer una lucha. Por eso se quedan ellos, los sinvergüenzas. El Gonzalo Castillo se queda. Así de sencillo, miren.